escuchando radio boga la... radio En 1564, en territorio Chanka, donde hoy se ubican Ayacucho, Apurímag y Huancabelica, tuvo lugar el movimiento de resistencia indígena llamado Taquiungoy, o enfermedad del canto o del baile. Pero hay más en esta expresión quechua, porque Taquiungoy significa algo así como canto de las estrellas o de la constelación. En alusión a los cánticos y danzas rituales que practicaban los indios a los antiguos dioses, que estarían enfadados por la suplantación cristiana y exigían la vuelta al culto para iniciar un nuevo tiempo. También a este movimiento se le conoce como la rebelión de las huacas. Recordemos que huaca significa sagrado y este espíritu puede habitar no solo en lugares, sino también animales y plantas. Pero el Taquiongoy aportaba una novedad en este sentido, pues las huacas se encarnarían en los cuerpos de los insurrectos, dotándolos de espíritu divino, que se manifestaba en el trance en el que entraban al contacto con las pinturas corporales, la música y el baile ceremonial. El Taquiongoy lo relacionan actualmente con la danza de las tijeras, ya que ambas expresiones manifiestan una clara rebelión anticolonial. Y con toda esta reflexión, que nos ayudará también a promover más conversas, abrimos nuestro nuevo Fluir Sonoro. Es viernes 15 de mayo, Descoronizando las Artes. y Buen día en todo este territorio abyayala. Soy Quinti y estoy encargada de que todas las ofrendas y los regalos que han llegado a lo largo de la semana, pues lleguen hasta ustedes. Para este encuentro vamos a tener a Luis Claudio y su compañía de Novoato Teatro. Él es de Goiana, Brasil. Y nos interpretará una canción. También Marta Ligia con La voz que danza. Desde Colombia. Quillaric de Andamarca. Warmi danza. Ay, ella nos hablará del canto y de la danza. Y la mujer. Bárbara Tabuada vuelve a nosotros. Eso está bueno. Y ella como buena hermana Mapuche, nos ofrece su reflexión sobre la tecnología, lo que afecta a nuestras identidades y especialmente el caso de las antenas 5G. Errante de Pampahuasi nos manda desde Arequipa un canto medicina de su autoría. Muchas gracias, Errante. En Fitosofía y otras hierbas, Juliana Larrea nos hablará del poder medicina de nuestra mama Coca. Alter y el Teatro Anuerto tiene a dos masis, a Mr. Claw y a los chicos de Pata Sucia. Hacia el final vamos a recibir la preciosa ofrenda del dúo Aturica Doncel, que desde Argentina nos envían su nuevo trabajo creado en cuarentena. Viento a favor. Que todo sea ofrenda, que todo sea regalo para un mejor vivir. ¡Volemos! Un, dos, tres y... Pesado esta otra orilla invitándoles a dar el salto hilar la memoria ancestral retornar a este cuerpo primigenio, decoronizar, accesar al no cuerpo, a la no arte, recorrernos. De esta manera, comparto dos poemas inéditos míos. Ese otro. Cuando otro abre una zanja en la piel de esa otra. Mete sus dedos, rodillas, hombros, caderas, codos, hasta llegar a la garganta, desposeer a esa otra de sus vestiduras. Tal es el asalto y arrobamiento de ese otro, que se implanta el pelo de esa. Lo cose sobre su cabeza para asegurar su propiedad. Le saca las vísceras con la boca, las escupe sobre un wok, las dispone a la entrada y a la salida, jactándose de ser un gran comensal, mientras el cuerpo de esa otra se descoce, se desamarra, se descolcha, retomando, sus pedazos, reconstruye un nuevo cuerpo a su libre albedrío, lo marca y autentica colocándole un letrero de no se vende, no se compra, no se engrasa, cuidado, propiedad privada. LA LECHE Y SU LLANTO Cuando el cántaro revienta, las palabras salpican como pringamosa en duelo. La leche busca su llanto. La mañana se hace infinita, los pesares son diez del día y hojarasca en mis pezones. Desde Colombia, saluda guarni danza que significa luz de luna en quechua hoy quiero que todos nos descolonicemos y nos encontremos con nuestro propio ser y conectarnos con la naturaleza con los apos guamanis la pachamama el taita inti la mamaquilla la danza de tijera se conoce al baile que ejecuta un danzante, al compás del tintineo de dos hojas de acero, hábilmente agitando al compás de las notas del arpe y violín. La danza de tijeras se ejecuta en Ayacucho, Apurima, Huancabelica y parte norte de Arequipa. La danza de tijeras se ejecuta por diferentes motivos. Una de ellas es relacionada a la naturaleza, actividades agrícolas, ganaderas y recuerdo a nuestros antiguos dioses protectores. En esta oportunidad les haré escuchar una tonada muy antigua que se llama Ceciliacha antialba, que se baila en el día después del alba que se baila en los pueblos de Parinacochas y Paucar de Sarasara. Antiguamente, cada nota musical, cada canción, cada melodía de la danza de tijeras se cantaba. Y en esta oportunidad nos acompaña la hermosa voz de Guairita de Guayana con la música del conjunto Danzante de Tijeras. maría María Compuche, Hincheta Bárbara Tawada Piñén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Bárbara Tawada eh, Soy Puelche, nación originaria Mapuche, del lado oeste De lo que hoy comprendemos o se comprende hacia afuera como Argentina Estado americano impuesto sobre Gualmapu, nuestro territorio milenario Y agradeciendo el espacio quería lo que vengo trabajando, pensando. La situación de nuestra identidad y de nuestras identidades en resistencia se ven completamente amenazadas ante la tecnología y el progreso que nos obligan a sostener, que nos obligan a aceptar, diciéndonos incluso que, que va a traer beneficios a nuestra vida práctica, como que va a traer beneficios a incluso Nuestras formas de interactuar con el medio La realidad es que nosotros sabemos bien Que la comunicación importante, la infinita, la sólida y la vital La encontramos con la naturaleza, que somos parte de la naturaleza Y todo aquello que nos quite de nuestro eje, que nos corra de lo verdadero eh, Nos volverá también artificio de lo artificial ¿Cuál es ahora entonces el problema del 5G y por qué estoy planteando todo esto? El 5G lo que trae es mayor radiación a nuestros cuerpos, mayor radiación al planeta Tierra, porque va a haber cada vez mayores antenas, y estas antenas que actúan con satélites que están orbitando el planeta Tierra, quiebran el sistema inmune propio de la Tierra, quiebran eh, el campo electromagnético eléctrico de la Tierra, quiebran comunicaciones verdaderas de todo lo que está vivo. Ya eh, con los rayos X en 1895, la medicina em empieza a implementar eh, esta práctica en la cual se empezó a usarla, a utilizarla, eh, sin ver lo, lo, lo dañino de esto. Y asimismo también Tesla, un gran investigador, en 1987 habló sobre la radiación nociva y y que la ciencia avanza sin, sin preguntar qué se lleva puesto, eh, se divide a modo de, de ver la implicancia en el cuerpo, eh, como lo nocivo lo malo, la radiación ionizante, y que es digamos radiación de alta frecuencia, lo que podemos entender como rayos ultravioletas, y se diferencia de la radiación no ionizante. Se entiende que la radiación no ionizante... Eh, es la que no es dañina. Y se dice que no es dañina porque a simple vista no modificaría las partículas de la materia, solo las calienta. La realidad es que nunca se tomó en cuenta la verdadera fisiología del cuerpo humano. Nosotros somos seres eléctricos, nosotros somos materia eléctrica, solo se ve la situación química, lo bioquímico. No se regula ningún tipo de implementación tecnológica Bajo pautas que realmente entiendan quiénes somos. Cuando se hacen estudios de tecnología móvil sobre una persona, solo se evalúa la temperatura. O sea, cuánto se calienta el tejido de esa persona. No se evalúa, no se tiene en cuenta la electricidad del cerebro, la electricidad del cuerpo humano. De 1987 se sabía que la radiación era dañina. A diferentes niveles, como lo que digo. La primera generación de celular trae radiación. La segunda generación, que es la que nos permitía mandar mensajes, no solamente hacer llamados, también produce radiación. La tercera generación de celulares, que es la que permite mandar imágenes, acrecienta la radiación. La cuarta generación de celulares ha hecho estragos en personas que se plantean enfermas por ser electrosensibles, porque la radiación eh, en la vida cotidiana, enormes problemas a las personas que se encuentran cercanas, incluso antenas 4G, todo esto siempre se ha descartado porque la tecnología es la que va a mandar. La situación entonces para lo que es el 5G es entender que cuando se emplean frecuencias de radios bajas, eh, que hablamos de un 4G o 3G, estamos hablando de un rango de 6 GHz. Mientras que el 5G usa frecuencias en un rango de 30 a 300 GHz. Estamos hablando de algo que es realmente extremo. Ahora bien, cuando... Decimos de que la radiación no se está midiendo en función eléctrica, se está desconociendo la propia fisiología del cuerpo humano. Se desconoce que entre las células hay comunicación y que el problema de la radiación es que rompe la comunicación entre y dentro de las células, que rompe la coherencia de las señales biológicas, que quiebra la capacidad de autorregulación de las mismas, que debilita el sistema inmunológico. Está demostrado que nosotros emitimos frecuencias electromagnéticas, vibraciones, emitimos radiación propia, pero estas interfieren con las que son eh, completamente artificiales. Nosotros en sí mismos somos antenas electromagnéticas y en estos momentos corremos el riesgo, no solo de que pongan el planeta Tierra como si fuese dentro de un microondas, sino que porque estaríamos hablando simplemente de calor sino que lo que es peor es que somos antenas seremos antenas receptoras para quizás otros propósitos como nosotros sabemos de resistencias y de supervivencia ante la colonialidad establecida pero a veces tenemos que también poder recordarnos quiénes somos y por qué estamos acá y qué es lo que realmente tenemos que cuidar su espíritu del agua Hola hermanos de fitosofía y otras hierbas, los saluda Ceci Larrea, voy a estar hablando de unas plantitas maestras, unas plantas medicina. Saludos a los cuatro elementos que somos todos, aire a nuestro aliento, fuego al espíritu talento, tierra, nuestros frutos floreciendo, agua, nuestras sangres confluyendo les quería compartir una información en este espacio tan bonito de filosofía sobre la mamá coca pues para quienes todavía mantienen una comunicación con ella ella nos permite entrar en contacto con divinidades con los apos con el taita Inti, con la mamaquilla, con la pachamama ahora bien que su imagen se ha manipulado para decir que genera locura y dependencia. Pero es porque la han manipulado y la han distorsionado en su composición, en la forma en que se produce sin respeto, en la forma en la que se cosecha, en la forma en que se consume. Hay toda una guerra por capturar conciencias, queda claro. Pero según las leyendas transmitidas de generación y generación, y por lo que estamos testimoniando muchos, que seguimos en contacto con ella. Es una planta sagrada que se sigue utilizando hoy en día como ofrenda para los dioses de la naturaleza. Y es que la bella Mamacoca coca es un puente entre nosotros y los mundos invisibles. La representación viva de la Pachamama y su abundancia. Así que hay que poner más fuerza e intención en el rezo. Y además, no olvidemos que la mamá coca también es un gran alimento. La podemos consumir como harina, beber infusiones. Tiene una gran cantidad de vitamina C, E, piamina, riboflavina, niacina, calcio, fosfato, potasio, magnesio, sodio, aluminio, vario, hierro, estroncio, boro, cobre, zinc. Entonces, no podemos estar ciegos cuando tenemos la medicina enfrente y la estamos necesitando, ¿verdad? ¿Cuál es lo especial de la madrecita Coca con el rezo? Bueno, en realidad es que ahí es la conexión que nosotros podemos evocar a través de, de este contacto, este rezo con ella, para conectarnos con la creación, para conectarnos con lo que, con esta creación enorme divina, ¿no? Ahí acaba la mente, comienza la fe, y lo más grande de lo que somos parte. Esa trilogía de hojas llamadas quintus, son la ofrenda en forma de flor. De tres pétalos que reúnen los tres mundos sagrados de los dioses, los humanos y los muertos. Es la unidad en el tiempo, pasado, presente y futuro. Y esto es lo que nos procura también bendiciones y altas aspiraciones para que podamos integrarnos como hombres completos. Cada hoja representa la sabiduría integral. La primera hoja es el Ocupacha, es el mundo de abajo, simbolizado por la serpiente. La segunda es el Kaipacha. Es el mundo del medio, simbolizado por el puma. La tercera es el hanampacha, el mundo de arriba, simbolizado por el cóndor. Así que elijamos nuestras hojitas, las más íntegras y bellas. Elevemos la, el corazón y elevemos un rezo a la mamacoca cuando hayas terminado tu rezo. Sopla al cielo, luego te las puedes comer, compartir, ofrendar y así siempre ten, tendremos bienestar. Ajo, hermanitos, mucha luz para todos. Yeah, yeah. Uno, dos, tres, cuatro, la y riendo. Hola, este que, que voy a compartir se llama Fin, escrito en 1911 por el señor Constantino Cavafis. Y dice, En medio del terror y de la sospecha, con la mente agitada y los ojos asustados, Buscamos soluciones y planeamos qué hacer para escapar de la segura amenaza que tan espantosamente nos acecha. Y sin embargo nos equivocamos. Ese no es nuestro camino. Las noticias eran falsas. O no escuchamos, no comprendimos bien. Otro desastre, otro que nunca habíamos pensado, Súbita, tempestuosamente, cae sobre nosotros. Y sin darnos tiempo, sin prepararnos, nos arrebata. ¿Crabrafri suena como un brago? ¿O una brosa, si cree? la de una cueva? ¿Mirá? Hay una mariposa. No, es un triple crema, ¿verdad? ¿Cromotras, ritas? la luna, cro Querido Alter, aquí desde Valparaíso, desde este pequeño puerto herido, me nacen algunas preguntas en cuanto a a lo que se nos viene, en cuanto a lo que somos y a lo que debería, deberíamos ser. Te pregunto... ¿Cómo o desde qué lugares deberíamos construir un nuevo mundo? ¿Desde qué lugares emocionales, afectivos, creativos? ¿Cuáles de esos lugares deberíamos enfrentar este nuevo mundo al que nos asomamos? ¿Cómo creamos un mundo mejor? Yo sé que tú conoces este lugar, yo sé que tú conoces esta tierra, conoces este Valparaíso, y en base a lo que tú has visto y a lo que conoces de mí y de otros amigos por aquí, ¿cómo construir un mundo mejor? ¿Desde qué lugares construimos ese mundo? ¿Desde qué sonancias, resonancias construimos un nuevo porvenir? Oh, mira. Que que qué, qué, todavía y hay ojiria? Sí, porque se con la creadilla. Y a red de construir, de brundo, no lo no se prende, porque mira, están las tres trocas, como dijo la Julie, que era granan, pracha, arriba, ruku, pracha, abrajo, y era trae bracha pracha, era aurora. sobla habrá treses y reja. ¿Por qué escribir? Luris, Luris, no bueno, pues, aparatos se ahora <risa> aquí en fin sabes que le traigo un crablar se llama crudo pero no trae construir nada para que va construir Mira, te quedaste quieto y brinucra, gral. Nunca hubiera pensado. Es que son muchos días que hemos cromerido. hoja ha hecho el tral y está. Esta es una segunda pregunta y tiene que ver con sensaciones. ¿Qué sientes tú cuando sientes la lluvia caer en tu cara? Y después cuando deja de llover. Ver el paisaje totalmente limpio. ¡Ay! La lluvia es la prara. Es la hermana de la, chresca, la estrella de la cría. Pero. Veremos que con razas para, la, para la, la cría de las plantas. Ahora, ¿sabes qué? Cuando uh, tú hablas así, que un chachach a profesora, pero creo que tu bros también parece una lluvia y para escucharte, mira, metro para escucharte con mi oreja que no está, que está amarrada un día se fue? y ya está la derecha frente miren. que cuando tú hablas parece la lluvia y, uh, y eso está en la grosura pero también tú tienes a bral por ahí en tu broca fue que parecen los cerros a mí me gustan los brolantrines reviento y creo que me gusta eh, cre... pero también bral pero es viento al eso me gusta es como un juego como miri curar miri se crece sí, que es como un qué significa para ti el olor a tierra mojada. Ah, ruris. Ahora, racha aquí es plata Sí, que pero que es que has crugrado, que cro, has crorrido. Ahora no se prende, pero vamos a correr por el trecho de clavresa um, Eso es grande. Mira, ya no hay luna, hoy diría. Ayer habría un poco, querido. Fría, sí, ¿Sabes qué está haciendo más frío? Crea la... ¿Es como un sueño? Ahora sí. Creará que lo que está seco se breve brando, brando, brando. Y creando eres... Eh, más suave como tirar a la tierra mojada ahora, regresar a la pracha dormir a la regre hola hola a todos por ahí somos Ana y Germán del dúo Turica Doncel y queremos enviar un gran saludo a Descolonizando las Artes y compartirles esta nueva creación este nuevo disco que nació en cuarentena, eh, que se llama Viento a favor. Un abrazo muy grande y ojalá pronto nos podamos volver a encontrar en las rutas. Te aseguro que el viento sopla a tu favor de sentirnos vivos. Yo te escucho, te siento y me hace volar. Esperetas tanto tiempo este día, no tendrás paraísos ni el mundo a tu. Pensar en las cosas que hemos vivido hace tiempo soñaba con este lugar tu palabra perfuma y se hace notar sopla el viento y suena el día Viento sopla tu favor. Es cuestión de que nunca olvides que la tierra sostiene los pasos que das y los sueños que hemos. Entrado. Ojos se muestra tu forma de andar, un silencio tan conocido. Hace tiempo soñaba con este lugar. Escuchemos las voces que te hacen pensar: pasa el río y estalla el día. Descolonizando las artes